que la crisis se siga eh, acrecentando, pues, ellos tendrán que tomar una decisión de que cuando le lleguen los pacientes, sea aquellos que tengan más posibilidades de vida. Así Eso es. significa que el home está lleno. Así Entonces, es. Entonces, la gente, mire, cuando, ahora acabo de ver una actitud de Carolina, que hubiese, de, de, debimos haber grabado, pero bueno, ya pasó. Sí. Cuando ella llega, lo primero que hace es que limpia su entorno, con su, right. con su, con su eh, eh, alcohol, con su y y, y, y Francis también anda con él, fulvio y yo somos dos olvidadísimos <risa> Do <delincuentes. risa> No, montaña. hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Pues bien, el asunto está en que tenemos que cuidarnos, señores <risa> La situación sí. se está poniendo cada día más difícil Y pues está visto el comunicado, Está comunicado. visto que quienes debemos de cuidarnos somos nosotros Porque así cuidamos a nuestra familia Y también cuidamos a los demás, los que están a nuestro alrededor Eso que hizo Carolina hay que hacerlo cada vez que uno Independientemente de que esto lo limpien todo, todos tarde. los días Que eso lo sabemos Pero es importante que se Mira, haga porque uno no sabe Amado a, dándote crédito a lo que dices y advirtiendo a nuestra población hemos tenido que regresar a ciertos protocolos de quitarnos los zapatos la zapatilla al llegar a la casa y dejarlo fuera incluso con un aplicador fuera que primero se le eche con una y en la alfombra limpiarlo lo más que pueda con el mismo aplicador y cuando hemos estado expuestos a lugares concurrentes, ya sea eh, supermercados, bancos o la misma clínica, por otras afecciones de salud, nos quitamos la ropa, la dejamos en un lugar, no la sacudimos y procurar lavarla en, lo, en, el, mayor, en el menor tiempo. El comunicado Así está es. aquí, el, el comunicado que envió el HOMS, eh, que si podríamos ponerlo ahí brevemente, en la parte en la que ellos señalan, eh, donde dice dice el comunicado queremos que se eh, en la table, en el de Carolina Medina dice el comunicado queremos que sea que sean conscientes que podemos encontrarnos en una situación excepcional, uh -huh. en la que podemos vernos obligados a aplicar el sistema de selección a atención a los pacientes más graves. Ay, Esto le puede provocar cuidados eh, percibidos como inapropiados, o sea, que la gente lo puede eh, malentender, pero entiendan que nuestros médicos aplican criterios de idoneidad, eh, teniendo en cuenta factores e indicadores contrastados a, o sea, con la salud. Es decir, que la situación, tanto en el HOMS, lo que decíamos a, antes de ayer acá, eh, que la, las salas de intensivos eh, están casi llenas todas. El, el, el, el director del Centro Materno Infantil aquí en San Francisco dijo que tienen varios pacientes allá en el centro. Y así, entonces nosotros tenemos que estar claros con lo que puede venir con el tema del COVID. Señores, no relajemos bueno, no, no, las medidas. Bueno. Bien, aprovecho para saludar a La Antigua que ya está con nosotros, buenos días. Buenos días, buenos días Amado, Carolina, días. Fulvio, Franci, buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10, a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y los que nos ven a través de Telenor.com y allá en Estados Unidos a través de 14 eh, de 8 a 9 de la mañana, eh, Canal América, aquí estamos. Bien, gracias. Bueno, y la democracia sigue su agitado curso, como dice decía un famoso programa de radio. El presidente electo, Luis Abinader, informó quiénes serán los integrantes de la Comisión Técnica de Transición que trabajará a partir de hoy jueves en el Palacio Nacional para arreglar todo lo relativo a la transición de mando. Los miembros de la comisión nombrada por el presidente electo son Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Seara, Darío Castillo y Gloria Reyes. La coordinación estará a cargo de Lisandro Macarrulla, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONED. La comisión también estará integrada por José Ignacio Paliza, actual presidente del PRM, senador por la provincia Puerto Plata. Asimismo, el grupo contará con Sonia Guzmán, hija del expresidente de la República Antonio Guzmán. No tiene una, una profesión. Sonia, yo creo que sí, Pero no sé. solo es hija del, del expresidente. Ya es licenciada. Durac El licenciada en algo, ¿verdad? Sí, en administración no sabe pública. Ok, ah, ok. Durante la administración del exmandatario Hipólito Mejía, 2000-2004, fue secretaria de Industria y Comercio y la persona que coordinó las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Jochi Vicente... Otro de los miembros de la comisión estudió economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entre el 2017 y el 2019. Fue director del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET. Miguel Seara Hatton también fue, forma parte de la comisión, es profesor de economía e investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Y un brillante economista muy conocido en la República Dominicana, con una pero con una inclinación... Hacia el enfrentamiento del tema del, del neoliberalismo y esa cosa. Sí. Es como un centro izquierdista sí. de Arajato, más o menos. Sí. Ahí el, se puede... El, el medio clase a mí. Exacto. Ahí se puede ubicar su pensamiento sí, sí, sí. social y político. Sí. Eh, bien, entonces también está José Luis Alemán. Ese no era el padre. El cura José Luis Alemán. Bueno. Mientras que Darío Castillo forma parte de la dirección ejecutiva Darío Castillo, Castillo Lugo, un maestro, un decano eh, de facultad en la UAS, okay. en Santo Domingo La dirección ejecutiva del PRM es licenciado en Administración de Empresa y tiene una maestría en Gerencia Pública sí. Gloria Reyes es actual diputada de la provincia de Santo Domingo y fungirá como secretaria de dicha comisión técnica Junto a esta comisión funcionarán otros tres adicionales, una para evaluar el personal que integra el, el nuevo gobierno de Luis Abinader y otra de protocolo para los actos de traspaso de mando que se darán en el país desde el 16 de agosto del presente año. Hay un momento del video, yo no sé si tendremos audio acá, que está incluido que a mí me gustaría, que a mí me gustaría, que no tiene audio, bueno, lamentablemente, no, es el momento yo, del floreo. De el momento del floreo. Interesante porque el, president, el presidente electo llega, se, se desmonta de su vehículo y la, la guardia presidencial que está ahí, eh, el pelotón, pues le hace un floreo que es un, un toque de trompeta. Eh, sí. breve unas cuantas notas y entonces se ponen en atención para que él pase eso realmente es interesante porque ya se recibió como un presidente ah, como cambia las cosas antes era antes era un individuo que no sabía lo que estaba haciendo y ahora es eh, señores sí, sí. la vida da giro uno de los videos sí. también que por es eso por... hay un refrán que dice por ahí si vas a subirle la escalera, no pise al que viene ¿verdad? porque cuando tú vayas bajando él va subiendo sí mira amado eh, también uno de los videos que se hicieron viral en el día de ayer que en lo particular no creo ya Frank iba a comentar que tal vez ya Medina estaba eh, molesto para no usar la palabra rapidito pero no creo que sea así, o sea no, eh, no, es un no, gesto no, que no. cuando tú estás con un grupo de personas tú dices, pero ven que cabe entonces sí, quisieron malinterpretar sí, sí, y sí, vender lo no, claro, como la, mira cómo se está comportando eso fue algo muy natural claro, así es, eso es eh, vamos a ver y, Fulvio, y, sigue y, tú por ahí mismo y fue con Montalvo porque la comisión que se llevó también llevaba a otras personas y bueno, Montalvo le dijo, esperen aquí, al, en, en el antedespacho, uh -huh. antedespacho. Y ahí fue que Danilo le dijo, es eh, pero es tremendo, aquí cabe mucha gente, que cabe mucha gente. Y de una vez que hicieron eso, ya... Eh, pero eso es algo, eso es algo natural, decidido. es algo natural. Además, ¿no? el, el, el, vice, el presidente y, el, y vice, electo, sí. no, el presidente electo y el presidente actual tuvieron una reunión a solas, eso es sí. Eso es importante. Sí, sí. Porque y, hay cosas que se tratan que no tiene por qué saber la opinión pública. Y también le tocaron el tema cuando estaba saliendo sobre el despacho de la primera dama. No, no, es una decisión que ya se tomó hace mucho eh, eh, Los programas van a continuar Pero hay ministerios que pueden asumir esos programas claro. Porque se identifican con ellos claro. Y la primera dama va a tener otra, otra funciones Y ese despacho, bueno, se va a quitar eso es una decisión que ellos tomaron me parece y, y, bien. y bien hecha, me parece bien Y en todos aquellos ministerios que se puedan fusionar, ¿verdad? Y, y evitar más gasto también Bien, eh, esta comisiones son de rigor sí. primero el presidente danilo medina formó la comisión de transición que iba a, a servir como receptora de la comisión del de presidente electo luis abinader y las personas aquí mencionadas bueno son personas eh, prácticamente del entorno verdad de la confianza y también profesionales técnicos que saben eh, lo que van a hacer y hacia dónde van no obstante ello hay una comisión superior a todas que es la que preside Roberto Fulcar y la preside el mismo presidente electo Luis Abinader eh, ¿qué se busca con esta comisión? bueno, una transición de un mes atípica que nosotros no habíamos vivido en nuestra vida democrática porque lo normal era mayo a recibir hasta agosto ahí había eh, los 15 días del mes de mayo junio, julio y los 15 días del mes de agosto, sí tres meses, ahora no, ahora es un mes, las comisiones deben de formarse rápido y las comisiones de evaluación también de lo que de los bien, bienes del Estado en los diferentes ministerios, direcciones, instituciones, centralizadas y descentralizadas, por lo tanto le espera un trabajo arduo. Así tendrán sí, que hacerse una también. Hay comisión para trabajar de 7 sí. a 6 de la tarde. 7 de, sí. de la mañana a 6 de la y tarde. Y tienen que presentar, evaluar, presentar, evaluar. Así también tendrán que hacerse comisiones en todas las provincias. Ya lo propio se está haciendo aquí. También debe de hacerse comisiones en los diferentes municipios, porque hay que eh, recibir eh, y hacer un inventario de todos los bienes del Estado. Y hacia dónde va y las proyecciones que hay también y también los convenios que tenemos eh, nacionales e internacionales eh, de las proyecciones a, a, a 30 años, a 20 años, 10 años y el Estado debe de continuar. Hay cosas que no se pueden eh, eh, detener así de golpe y porrazo. Tomando en cuenta cómo se va a recibir el Estado, las condiciones que estamos de pandemia, hay unas que van a ir más rápido, por ejemplo, el asunto de la salud. Esto ya de por sí hay comisiones trabajando mixtas con este problema de la pandemia. Bueno. bien, gracias, Fulvio. Carolina. Bien, eh, creo que es importantísimo la forma o la relación que se debe de dar y la o sea, la manera en que se traten estas comisiones, tanto la entrante y la saliente, ¿por qué? Porque en el momento en que nosotros vivimos estamos hablando de una situación de crisis eh, sanitaria que se vive en el mundo y que nosotros no, es, no escapamos de ella, de una situación económica que también vive la República Dominicana y que la colaboración entre una y otra creo que es fundamental para que eh, estas personas que van a dirigir el gobierno pues tengan las condiciones eh, propicias, eh, lo que tiene que ver con el tiempo, es muy poco, como bien decía Fulvio, para de alguna forma organizarse y tener todo a la mano para empezar a trabajar inmediatamente y que estos ministros o este gabinete que encabezará el gobierno de Luis Abinader, pues pueda eh, inmediatamente poner a marchar sus planes de gobierno y que nosotros, eh, pues, o el país y, y el gobierno de Luis Abinader pueda aprovechar eh, inmediatamente su entrada como gobernante de la República Dominicana. Sabemos eh, que hay eh, un nivel de expectativa importante en lo que pueda hacer el gobierno de Luis Abinader, hay también incertidumbre a lo nuevo, eh, siempre se le tiene cierto temor de lo que pueda pasar, es natural, pero nosotros entendemos y esperamos, por el bien de todos que eh, puedan realizarlo de la mejor forma y que todo este proceso de transición sea lo más sano posible. De hecho, vimos a Margarita en el día de ayer también referirse a que recibirá hoy a la vicepresidenta de la República electa, la señora Raquel, para eh, entregar o de alguna forma ponerse ya eh, en comunicación con todo lo que tiene que ver con la vicepresidencia de la República ...para que las cosas eh, se puedan dar sin el mayor eh, nivel de, de, de turbulencias o de situaciones o problemas posibles. Esto es importantísimo No creo, porque Raquel como que no tiene ese estilo. <risa> Entonces, eh, sí pienso que, que los ánimos es, es, están eh, en, en muy buen... hay un buen ambiente... Se siente la colaboración de, de tanto de parte del presidente Medina y sus colaboradores, de la gente de Luis Abinader, y esto es bueno porque crea cierto nivel de tranquilidad en la ciudadanía de que se va a trabajar sin, sin crear eh, situaciones de que contriñan todo este proceso en el que estamos en este momento. Bien, gracias Carolina Francis. Sí, mira, eh, definitivamente los tiempos que le ha correspondido a Luis Abinader y, a, y al país... Tener un cambio de gobierno es totalmente distinto eh, con este tema de la pandemia y hace necesario, producto de las posiciones de las de la mismas elecciones, que fueran en julio. Y deben trabajar a tiempo completo para que esa transición el 16 de agosto de este año pueda darse. Hay aspectos interesantes que debemos de procurar que se den por parte del liderazgo que se está reuniendo, en este caso Danilo Medina y el, y el presidente electo, y es las medidas, las principales medidas que ha de tomar el gobierno, este gobierno, porque no podemos esperar al 16 con las situaciones que está viviendo de pandemia, y que nosotros mismos estamos en una etapa de desescalada número dos. Entonces, hemos estado esperando que el presidente electo como el actual presidente pongan de acuerdo y que sea por primera vez una decisión de consenso, porque al que le corresponde continuar con la crisis y bregar con la crisis es el que va a entrar. El que está, conoce parte de la crisis, no puedo decir que la conozca totalmente por las actuaciones que ha tenido como participante de la misma, porque se alejó Solamente recibiendo información lo que le decían sus asesores y no palpó, no se trasladó, ni siquiera hizo una sola visita sorpresa para ver cómo se estaban desenvolviendo los centros de salud. El que lo hizo fue el candidato y él perdió la visión del Estado por haberse convertido en un militante político o un activista político interesado en hacer que su candidato llegara lamentablemente perdió la oportunidad, siempre lo dije, y dentro de este momento que estoy escuchando cómo están las cosas, por primera vez vemos repleto el aislamiento de, de ¿cómo se llama? De, agua, de, de Guisa. De Guisa. Es para mí, verdaderamente, un asunto que hay que tomarle en cuenta. Santiago, por igual. Santiago está incluso en una etapa como nosotros nos vimos anteriormente, es lo que tengo de información. Pues entonces, esta comisión debe trabajar por la transición, pero el presidente de la República saliente y el, y el entrante, me gustaría ver que se haga un ejercicio por primera vez de consenso que no hubo en el pasado, reciente, y se pueda de manera acertada, dar en la diana con respecto a las medidas a tomar, porque ya por primera vez... O Eso sea, dice desde ahora. Desde que ahora, trabajar en claro, porque no podemos esperar el 16. Bien. Gracias, Francis. Señores, Yerjan la Antigua. Bien, gracias. No sé si está de acuerdo. Gracias, Amado. Lo primero es que sí. hay que destacar, a propósito de esas imágenes que hemos estado viendo, lo fuerte que es la democracia de la República Dominicana. Para aquellos fascinerosos que, que piensan que la política es un pleito de perros y gatos, que para los eh, acólitos lo es, ¿verdad? Para los eh, militantes, los compañeritos, lo es. Arriba, miren el ejemplo ahí, de dirigentes que estaban enfrentados hace unos días en, en hace, la campaña electoral. Hace horas. Horas, sí. Miren cómo se abrazan, cómo se saludan, cómo se sonríen, cómo comparten. Y es una gran enseñanza para los eh, compañeritos que aprovechan para descargar toda su frustración, todo su odio, todo su... que no sé qué otro calificativo colocar ahí, en contra de, de, de personas que piensan diferente. Es ahí la democracia de la República Dominicana fuerte, Fuerte, vemos también que nos llega la información del que el, el gobernador del Banco Central posiblemente se quede en el cargo eh, por dos razones, porque todavía no se ha cumplido el tiempo que por ley eh, fue designado y según nuestras informaciones, porque es eh, ahora mismo también parte de la decisión del equipo de Luis Abinader de que el gobernador Valdés Albizu se quede en el cargo, porque ha sido una de las personas que mejor ha manejado eh, la, economía. la economía de la República Dominicana. Aparentemente, eh, han entendido que hasta el momento eh, lo, lo más recomendable es que Valdés Albizu continúe en el cargo de, de, de gobernador del Banco Central. Con relación a lo del de COVID. Vamos a esperar eh, los resultados de estos días. Ya se terminó la campaña electoral. Ya no hay que decir que el gobierno está metiendo miedo. Y ahora comenzaremos a ver parte de la realidad, parte de la realidad que muchos intentaron ocultar para decir que era metiendo miedo. Vayan a ver cómo están los países del mundo, la India, México, Brasil, Estados Unidos y vamos a ver qué medidas toma tanto el gobierno de Danilo Medina que efectivamente le quedan todavía alrededor de un 40, mes sí, ¿Sí? Sí. Sí. Sí. un mes y el, el gobierno entrante de Luis Abinader que yo entiendo que todo debe ser ahora trabajado en conjunto todo debe ser trabajado en conjunto eh, tanto del gobierno saliente como del entrante y Ojalá se tomen las mejores medidas. Y qué bueno que ya no hay campaña, porque así el gobierno de Luis Abinader podrá trabajar en tranquilidad y tomar las decisiones sin la presión mediática de unas elecciones. Eh, bueno, mira, eh, yo veo el asunto como algo protocolar. En cierto modo ocurren todos los cambios de gobierno, pero hay temas que son ahora completamente diferentes. Es decir... No es esta una transición normal, y eso hay que entenderlo por el tema de la pandemia. Yo creo que lo que planteaba Francis Rodríguez era o es una posición bastante injundiosa que me parece que pudiera llegarle a oídos de la cúpula del PRM y del presidente electo. Y creo que si debía de comenzar a trabajarse ya de manera formal, aunque sin que lógicamente sin que eh, se entienda como que deben entregarle el ministerio a, la, al, al, pre, a, la, a las autoridades electas, no. pero sí que tome tomarlo en cuenta para tomar decisiones, porque en este momento hay que tomar decisiones importantes, y esas decisiones van a repercutir en un momento en que ya ellos van a estar dirigiendo la cosa pública. Eso quiere decir que sería interesante que ellos participaran en esas decisiones, o por lo menos metieran la cuchara, como se dice por aquí. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva estamos ante una situación que no espera. Ese comunicado que manda el HOMS y lo que hemos estado mirando, lo que hemos estado escuchando, lo que hemos estado viendo, las informaciones que día a día da el, el, el, el Ministerio de Salud Pública, te indica que estamos en una crisis. Y la preocupación Pero, de los médicos a nivel exacto. general. Y hay otro, hay otro elemento aquí y es que sin lugar a dudas el PRM, bien o mal, o Luis Abinader y el PRM, bien o mal, equivocado o no, tienen una visión del tratamiento de la pandemia. Y eso lo demostraron durante el desarrollo de la pandemia, durante el desarrollo del encierro y las cosas que, que, que ofrecieron y los, las, las acciones que realizaron. Lo que quiere decir que no es alguien que llega sin saber eh, eh, a qué va, a qué, qué, qué es lo que tiene, qué es lo que hay, sino que ellos tenían desde el principio una idea, y esa idea sería bueno que se tomara en cuenta para tomar las decisiones ahora. No se puede esperar, que, que va, vamos a esperar los 30 días o los 28 días o el mes que falta. No, hay que comenzar a tomar Precisamente decisiones. hoy viene una comisión de médicos, de doctores especialistas, aquí a San Francisco de Macorís. Iniciaron por aquí, doctor, okay. para trabajar ese tema de la pandemia. Okay. El de, el de, es interesante, mira, señores, hay que estar, estar, estar pendientes del este tema de la pandemia. Mira, eh, se, ya se trata, emergencia eso. Ya, okay. se trata, ya se trata de que como dominicanos se inicie un proceso de consenso que es lo que lo único que yo critico, que no se hizo que no se dio, desde el inicio debió de estar las autoridades compenetradas con todos los sectores sí. y pero lamentablemente bueno, la política nos desvió sí, yo te diría bueno ya pasó, no hace esos sí. errores que se cometieron. Ya, no, ya, ya pasó. Exacto. Pero, lo bueno es ahora pero, verlo con otras Pero, visión. pero, si tomamos en cuenta esa actitud para las nuevas autoridades y lo salientes, que dejemos eso atrás y con astucia enfrentemos juntos esto. Porque ¿qué? yo lo estoy pidiendo, lo estoy refiriendo, que creo que es lo más sano y saludable. Pero si en su mentalidad continúa la diferencia política, puede ser. Y continuar y entregarle en frío, en frío, un gobierno en transición. Y que Dios reparta suerte para el que llega. Es lo que no quiero que suceda. Pero no, no es lo que esto estamos ya, viendo. No, no, espérate. Es que, no, espérate. Bueno, que es que viendo. esto no es. Ese acto de ayer no es una Un acto de, de gestión eh, que, sal, que surgió a Danilo, es protocolo por el tiempo, eso tiene que hacerlo todo gobierno en transición, eso que se dio ayer, ahí es que yo voy, lo que se dio ayer era obligatorio, eh, quisiera o no el, el Palacio, tenía que ya en el tiempo que hay de transición, que tiene para eso, que es un mes, porque así se le dijo, tienen que hacer ese encuentro para que empiecen a entregarse y a darse información para que haya una transición rápida. Pero, es decir, porque no es que hay un, una situación, un movimiento que se ha dado porque el Palacio claro, lo quiso. Pero más allá pero de, de mira, eso... La, pero la, la democracia nuestra ha demostrado un grado de fortaleza, como decía ayer Jan, realmente le compro eso, un grado de fortaleza tal que quizás esa cosa... Pero más allá aparte no de, eso, den, de eso muy... que dice Francis, que es obligatorio, que es un acto protocolar, lo que estamos viendo es de, del gobierno actual, la creación de las comisiones para ir dando forma. de obligatorio, Carolina. Pero entonces, no lo estoy felicitando, sino que estamos viendo, <risa> no, lo, no para nada, no lo estoy felicitando, sino que veo en el comentario que tú haces que podría pasar esto o aquello, pero que estamos viendo todo. Ah, pero lo es, con, una, es una especulación mía. Es decir, eh, yo, sea, lo dije, pero, yo lo, pero, pero, lo advertí es un deseo mío, que no suceda que, que no se haya, que, que no suceda que trabajen, no pero, la transición no es, pero es decisión pero vamos que estamos parar, viendo que eso no va a suceder porque se está haciendo lo propio para que no pase, tanto del gobierno entrante como del saliente, de la vicepresidenta o sea de todos, lo que decía es que estamos viendo que se están dando las condiciones para que el proceso miren, se dé de la mejor forma miren, posible, o sea es, es lo que yo es entiendo si hubiera algo que se... Carolina, es natural pues, es que, que, que no se no dé que y y estos procesos de transición van a aparecer lugares que van a ocultar documentaciones pero que la van saldrá, a destruir eso eso es normal van a aparecer lugares que en la cortina la van a dejar pero eso es normal dentro de este proceso a sabiendas que, que también es eso, que también es una especulación a también, que no suceda sabiendas también que tienen que tienen todos sanciones y van a aparecer también Oye, muchas como espérate, espérate, una revelación ahí cómo es no que que a sabiendas que eso tiene sanciones Claro, eso es tiene así, sanciones ¿sí? claro. Otra cosa es Carolina En, el, en, el, en, en la cotidianidad dominicana pero tiene sanciones. Se, Otra se, cosa Lo, lo sabremos, Ellos, no, lo sabremos continuar. Otra cosa es que van a aparecer Personas muy gratas Que trabajan en diferentes instituciones Que van a invitar a los posibles Que van a entrar para darles informaciones Esas informaciones pueden ser verdaderas Pueden ser falsas entonces, en base a eso... Eh, ahí sí, entonces, entraría lo que dice Francia, Constriñir muchas cosas. Entonces, bueno, lo que todavía. nosotros más queremos es una transparencia total y decirle al pueblo lo que hay. Ay, no. Eso bueno, es. Bueno. Da cuenta. bueno, con <risa> lo que no se transige con el tiempo, <risa> ni con los acontecimientos que no, ocurren a través abrir. de él, ¿eh, Carolina? Carolina y yo vamos a abrir las <risa> Son las 7.37 ya, Carolina. <risa> Así es. Y